El Frente Amplio ha utilizado todo el aparato del Estado en beneficio de sus intereses político partidarios. Y el PCDT ha utilizado a los trabajadores en beneficio de los intereses político partidarios del Frente Amplio. Eso es lo que pasa. Y un cambio de gobierno nos tiene que llevar a investigar en lo que se ha gastado y en qué han gastado cada uno de los pesos que son nuestros, que no son de ellos. Fíjense que hoy no se puede investigar nada. No se puede investigar, no se puede saber nada. Son los defensores de la transparencia y después vas al Parlamento y no te votan una comisión, una comisión investigadora. Entonces, ¿qué ha pasado en Antel? ¿Qué ha pasado en ANCAP? ¿Qué ha pasado con la reclasificadora, con Pluna, SU? el Fondes, en vidrio ¿En cuánto lugar han metido plata nuestra? Bueno, tenemos que saber qué ha pasado y encontrar a los responsables y que quien haya sido responsable que pague por esa responsabilidad. Pero no puede ser que tengamos miles y miles y miles de millones de dólares que se han ido y bueno, son velitas al socialismo, qué sé yo.